¿Le ha llegado la dinamita? Sí, señor, me llegado a mis pies. ¿En los pies? Sí, estaba en la primera. Están arrojados dinamitas.